Pica noticias revive. Ahora sí, este después de mucho tiempo de ausencia he decidido como que acelerar un poco más el proceso y todo de estos videos y ser un poquito más constante porque luego a veces se juntan muchas cosas y pasan demasiado. Pero empecemos de una vez. Llega el amor a Pokémon Go con las flores clave de Flavre, el Pokémon Monoclor. Aunque la flor amarilla le toca a América, la roja Europa, Medio Oriente y África y la azul para Asia-Pacífico, mientras que la blanca y la naranja estarán en investigaciones. Como siempre, muchos Pokémon rosados en Spawn e incursiones como Gen y Love Disc, entre otros como Volbeat y Lomens. Habrá doble de caramelos por captura, el Cebo durará una hora y nuevos stickers junto con un nuevo estilo posible para Full el corte corazón desafíos de colección con ambos privilege como recompensa un desafío global de enviar 70 millones de regalos para obtener el triple de caramelos por transferencia listo para hacer espacio previo a los Pokémon Go Tour por último, los rales que evolucionen ya sea Agar the Gardevoir o Galade o los que sean atrapados en incursiones tendrán el movimiento de su día de comunidad Sin ruido y hablando de días de comunidad llega el de Hoppy el sábado 12 de febrero ya saben de 11 de la mañana a 5 de la tarde con triple polvo por captura, el movimiento acróbata para los Jumplop que evolucionen en este evento tres pases de incursión del día gratis para esos Rey steel o lo que ustedes quieran y los bonus que ya saben, la caja de pago, 30 ultra bolas gratis, los stickers y cinco fotos con spawn además de duración de 3 horas para los cebos y los inciensos. Este martes es la hora destacada de, de Spritzy con doble polvo por captura. El final del arco de Sino en Pokémon Masters X será del 10 al 28 de febrero con dos gachas con Cyrus, Helio, durante las mismas fechas, aunque el scout de Don Maya quien hará equipo con crecedia inicia el día 14, pero también termina el 28, junto con el de Cynthia con Giratina. Tapu Bulo ha vuelto a la arena legendaria hasta el día 22. Durante este periodo también habrán juegos enfocados en los tipo agua y hielo con posibilidad de Shiny para escuadro Seal y Horsey. Los eventos y Scouts del día de la amistad de este año con Marney o Roxy y Pea o Judith con sus respectivos compañeros Mawile y Panilux, además de los del año pasado que son Serena con Whimsicott y Don con el Alcremie, siguen hasta el día 19. Llega un nuevo desafío internacional para el mes de febrero a Pokémon Espada y Escudo. El registro ya está abierto hasta el 17 de febrero a las 6 de la tarde hora del centro de México. Lo interesante es que tiene como incentivo de participación un Articuno de Galar Shane. Solo tienen que participar en 3 combates durante las 72 horas posteriores. También como parte de las promociones del Project Pochama o proyecto Piplop, se han otorgado códigos de distribución de Piplop en Japón para los remakes de Sino y para Pokémon Legends Arceus. Estos cuentan con una cinta clásica y el entrenador original es. Pro-Pocha, o sea, Project Pocha A su vez, en las tiendas GameStop de Estados Unidos del 15 de febrero al 13 de marzo darán un código para un Crowley de Hisui y unas 20 bolas pluma Y acercados al final esta semana en Pokémon Unite Grident y Kramoran han recibido nuevas skins en base al pase de batalla nuevo Además, Trevenant ha recibido un traje elegante del Metro y se ha anunciado que Aegis Slash llegará el día 10 de febrero al juego. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero puedan apoyar un poco más este proyecto. Y espero poder ser mucho más constante y dinámico. Como ven ahora no duró tanto a pesar de que cubrimos un montón de cosas. Y eso es como tiene que ser rápido y dinámico. Nos vemos la próxima. No sé si haya otro esta semana, dependiendo de cómo estemos de noticias o no. Pero ya estaré ahí haciendo otro video pronto. Hasta la próxima. Bye bye. Además recuerden que también estoy en Twitch. Estoy haciendo streams. Ahorita estamos haciendo streams de Pokémon Legends Arceus. Quizá pronto de Super Mario Galaxy 1. Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante. Bye bye.